Chavales, aquí os traigo mi segundo Vídeo de Happy Wheels Y bueno Empezamos con el vídeo eh, Un poquito Raro, espera que Muevo la cámara eh, Vale, eh, LOL son los eh, más votado De este mes Lo más votado del mes Empezamos bien Vale LOL, LOL, LOL LOL, LOL, LOL Eh, vale. Eh, espera. Ah. Ah, me estoy saltando mucho. Ah. ¿Qué pasa de este? Toto, vale. Pues claro, de toda la vida pasa eso. Este. A ver a este. Ah. Son muy Bueno, hay un poco de este. ¿Qué estará cayendo ahí? Espada normal, vamos. ¡Lol! Eso de doler. <tose> y mucho. ¿Lol? Eh, vale. Sin darle, eh... Hacer una flecha, pues claro. Ahora es... Ah, ahora es el papá Noel. ¡Es <tose> papá Noel, papá Noel! Navidad, navidad, dulce navidad. Na, na, na. Ah, ah, ah, ah, ah. muerte ¡Muerte súbita! ¡Lol! ¡Ah! Eso duele, ¿eh? Sí, mucho. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Uy! pensaba. ¡Eh! ¿Hey, ¡LOL! What, what the fuck? No va a este nivel, es escape. Oh, me voy a escapar de una prisión. Ahora me toca a mí. Antoco ala. Vale, <coughs> así, no, así. ¿Con una pistola, what? ¿Cómo dispara? Um. ¿Cómo dispara? Dispara solo si yo lo toque, si yo lo toque. Mm, ni vale. dispara ni sale una bala siquiera. Qué que... guapo. Yo no sé por qué grafía te botaste estos niveles. Estoy dándose batería. Bueno, Pagamos el nivel. Dos partidas más y punto. No, what the fuck. Me la saltamos falta pequeña langosta es imposible no se puede pasar hay algo ahí el warthog ultra como se sabe con lo mal que se me da mi esto ja muere bicho uf ¡Uh! mierda pero pues se quiere matar de ahí abajo ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Toma! toma en Mira, te tenemos una espada para tres no para mí para siempre en el maldito del mundo la espada dispara. Es la espada es... Yo soy maldito, yo soy maldito que es. Claro, de toda la vida. ¡Ay! Bien. Eh, vale, eh. No, no, no. Claro, cómo no. ¡Muere, gorda! ¡Muere! Me queda uno, me queda uno, me queda uno. ¡Me queda en... ¡Una espada! ¡Un tío! No, no, no, no, ah, no, no chicoos, venga ya. Suscribiros. No, hombre, no, aún ¿Otra más? Sí. No puedo más. Juego yo y terminamos. ¡Ay! Venga ah. ya. Venga ya, venga ya. Hasta la mierda. Tú ah. estás muerto. Uy, tú, tú, tú. Vale, tú también estás muerto. Tú, tú también mueres. Eres muy feo. Me he caído el espado, ese me lo ha cargaba yo en nada. ¿no? Eh, ¡Oh! Tío, gana... Campeón. ¡Vale! ¡Ah, oh, victoria! Tiri. Bueno, y la última parte con victoria, sobre todo. ¡Cuidado, eh! Vale. ¡Hasta luego!